Pues aquí seguimos. Eh, ahora tenemos al otro lado de la ventana, de esta ventana en la que se está transformando nuestros ordenadores todos estos días, eh, con los que contactamos con todas las personas de los proyectos. Eh, tengo por aquí a Isabel, del proyecto COACT. Eh, muy buena, Isabel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Cuéntanos en qué consiste tu proyecto, COACT. Bueno, COACT eh, es un proyecto para fortalecer las redes de, de apoyo en, en salud mental. Entonces, lo que queremos es que las personas hayan o no tenido experiencias propias en salud mental, pues nos, nos ayudemos entre todos y también eh, investigamos. También hacemos, eh, hagamos ciencia ciudadana para, para entender y fortalecer las redes de, de apoyo en salud mental. ¿De qué forma podemos ayudar? ¿De qué forma? Pues estamos construyendo eh, estos días un prototipo de, de plataforma que será una web, eh, coactfrenalacurva.net y en esta web eh, la gente podrá proponer relatos de experiencias vividas y podrán ser correspondidos por otras personas digamos que ellos dejan su experiencia, ¿no? o cuentan un poco su historia para sí. que los demás podamos interactuar con ellos a partir de esa experiencia correcto, correcto, es esto sí Ajá. y esto les ayuda a ellos de alguna forma no solo el hecho de plasmar su experiencia sino también el hecho de recibir interacción con eso Correcto, no es solo uh, una unidireccional, sino que realmente es una, una interacción. Es como uh, entre todos podemos cuidar mejor, cómo podemos ser cuidados mejor y cómo las personas, sobre todo las que han tenido estas vivencias, puedan ayudar a, a las demás. Uh -huh. Y esto, una vez que todo esto acabe, esto de la COVID que tiene que acabar en algún momento, eh, ¿todo esto puede servir? Luego tiene una continuación, entiendo. Sí, sí, exacto. Porque este, este pequeño proyecto dentro de, de los desafíos viene de un proyecto mayor que se llama COACT, eh, que es un proyecto europeo que empezamos en enero y uh, el objetivo de este proyecto es poner las personas que tienen una situación de vulnerabilidad uh -huh. en el centro, en el centro de, de la acción, de la investigación y entonces este proyecto eh, seguirá hasta finales de 2022. ¿Crees que este tipo de colectivos eh, de, de colectivo vulnerables, ¿no? en situación de vulnerabilidad, eh, están siendo un poco invisibilizados en, en toda esta crisis? ¿Y algo como tu proyecto puede ayudar precisamente a eso también? Sí, lo que, sí correcto, es lo que pensamos. no Yo creo que todas nos hemos dado cuenta que de la importancia de la, de la salud mental ¿no? en tiempos de confinamiento, pero... Sí, sobre todo cuando hemos pensado en la nuestra, ¿no? Te refieres. Correcto, claro, sí, claro. sí, sí. Y entonces todos nos hemos dado cuenta que, que realmente nos puede pasar a todos, ¿no? Tener un, un, un día más malo que, que el otro. Y el objetivo es, es esto, es considerar que la salud mental es, es de tu, de todos, que uh -huh. todos podemos ayudar. Vamos, poner en valor eso que estamos viendo que es tan importante, que son los cuidados, cuidarnos lo los unos uno, sí. lo uno a los otros. Y cuando esté montada esa plataforma, ¿qué es lo que se va a encontrar? Cualquier usuario que, que llegue a ella. Es decir, ¿qué va a tener vale. que hacer? ¿Crear un usuario? ¿Cómo funcionaría sí. esta plataforma? Lo que se... Correcto. Lo que es importante resaltar es que es una, un, un sitio seguro uh, claro. y será anónimo. La gente no se tiene que identificar ni por el nombre, claro. ni... entonces o sea, será... por todo el estigma que puede haber detrás de conocer Correcto. a alguien. Uh Correcto. -huh. Y, y porque todo el mundo se sienta con libertad ¿no? de, de, de compartir vivencias muy, muy personales. Sí. Entonces uh, se puede registrar, será un, un usuario anónimo puede compartir experiencias y también puede contestar a preguntas de, de otros usuarios. Y entonces, gracias a estas interacciones, ¿no? el objetivo es tener una red de, de soporte mutuo y también investigar, eh, porque esto también es ciencia, investigar cómo podemos fortalecer estas redes de, de apoyo, un poco como ha hecho freno, Frena la Curva a nivel de vecindario pues llevar esto al tema de, de la salud mental. Claro, porque entiendo que esto, lo has comentado al principio, es una herramienta también para hacer ciencia. Eh, ¿En qué sentido? Es decir, eh, ¿todos esos datos luego se pueden utilizar de alguna forma para investigar en salud mental? Sí, exacto. Es, es el, el objetivo, de hecho, del, del proyecto europeo Marco, ¿no? Es hacer investigación en ciencia ciudadana y en... en, en, en ciencias del, del comportamiento, ¿no? Entender cómo nuestro comportamiento, cómo nos comportamos y cómo a través de esto, cómo podemos fortalecer estas interacciones sociales tan importantes. Muy bien, eh, Isabel, eh, muchísimas gracias por contarnos tu proyecto. Eh, enhorabuena también, porque yo creo que es un proyecto muy bonito y, y, y mucho ánimo, porque sé que es una, una semana sí. intensa de trabajo y estáis que no paráis. Así que, nada, mucha suerte también con el proyecto y, y, y mucho ánimo. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, hasta luego.